hola PRIXLINERS saludos cordiales Luis de PRIXLINE eh, Transmitiendo en directo como siempre PRIXLINE siempre emite en directo y en esta ocasión mmm, gracias a un comentario mmm, os voy a dar este vídeo en el que os voy a a decir las maneras que hay de conseguir permiso traba de trabajo de forma legal en España ¿Vale? Mm, os voy a dar las pautas que hay, me las he estado estudiando en estos dos días, porque igual que estamos hablando un poco de, de cómo conseguir trabajo sin papeles, y os estoy trayendo casos reales de gente que está aquí en España trabajando sin papeles, pues también os quiero decir un poquito mm, la manera de conseguir trabajo, digamos, legalmente. ¿Vale? Los que tengáis preguntas podéis ponerlas y si os da tiempo aunque va a ser un vídeo breve de ponerlas aquí en el chat y os las hago saludos a todos los que estáis y también eh, pues las dejáis en los comentarios insisto las maneras de conseguir un permiso de trabajo en España todo viene por un comentario que nos ha dejado Carlos Muñoz Rodríguez que le he puesto like al comentario y corazón que os lo voy a leer Dice, a ver, dejaros de cuentos, nos dice Carlos Muñoz Rodríguez en un comentario, un vídeo anterior. Entrar en España puede ser fácil para un latino, pero lo difícil es buscar trabajo y que te lo den si no tienes papeles. La vida no es barata y venir ilegalmente es muy arriesgado, nos dice Carlos, porque los empresarios no suelen coger sin papeles porque les puede caer un multazo muy gordo si los pillan. Te puedes arriesgar a entrar ilegalmente, pero hasta los tres años no tendrías papeles por arraigo para poder trabajar. Y en ese tiempo, o no trabajas, o trabajas en sitios sin derechos, mal pagados y con abusos. A, a no ser que tengas suerte con algún sitio que sean buenos, que no se engañen, que, que con que es llegar y trabajar. Porque no, es, es difícil y más siendo ilegal. Esto, insisto, nos lo dice Carlos Muñoz Rodríguez. Lo dice con respeto. Y en cierto modo hasta tiene razón, ¿vale? Aunque eh, yo os estoy trayendo testimonios, casos reales de personas que están aquí en España y os están contando ya su experiencia real y vosotros mismos podéis ver en los vídeos si están bien, si están mal, si están en regular. En algún un caso ha sido, y había una chica que nos dijo que estuvo, eh, pues que lo pasó mal al principio, ¿vale? Veros los vídeos, nadie dice que sea fácil, ¿vale? pero bueno he estado pensando y digo bueno le voy a decir a los Prislines también las formas para venir y trabajar legalmente en españa vale y a carlos le agradezco su comentario porque es bueno también que haya una discrepancia siempre desde el respeto e insisto PRIXLINE nos no dice ni que vengáis ni que no vengáis ni que vengáis con papeles ni sin papeles os estoy tratando de dar cómo está la situación y ya que cada uno decida, vale entonces hoy os voy a a explicar las maneras de conseguir permiso de trabajo de forma legal en España. Prisliners, mira, hay dos formas. Bien, si vas a trabajar por cuenta propia, como empresario, como autónomo, o bien si vas a, a trabajar por cuenta ajena. Os voy a poner en, el, en la descripción del vídeo el enlace a la página oficial del Ministerio de, de Extranjería de España, donde tenéis todos estos puntos de forma oficial, ¿vale? pero yo en el vídeo os, os los resumo saludos matías saludos alejandro saludos eduardo veo que estáis ahí en el chat si tenéis alguna pregunta me la podéis poner y si no pues luego también vale en los comentarios bueno Chris Liner, ¿qué os pide el estado español para trabajar legalmente en españa pues mira os pide que, que tanto si es por cuenta propia como si es por cuenta ajena que tengáis más de 16 años Eso es el primer requisito ser mayor de 16 años y tenéis que tener una cualificación vamos a ir por ejemplo si vais a trabajar por, a montar vuestro propio negocio tenéis que tener una cualificación para ese trabajo en el que queréis trabajar en españa tenéis que tener más de 16 años tenéis que no tener antecedentes penales vale no tener antecedentes penales no ser delincuentes y también tenéis que tener unos recursos económicos que le tenéis que, que demostrar que podéis manteneros tanto a vosotros como la actividad el negocio que queréis montar en españa y ahora lo que voy más importante y por eso os estoy haciendo este vídeo no estar de forma ilegal en españa vale esto solo lo podéis pedir si estáis fuera de españa pero no si estáis dentro de españa de forma ilegal hay que pedirlo mmm, o sea estas personas que llevan dos años aquí que están aquí aguantando esas no lo podrían pedir vale tiene entonces este es un detalle importante ¿eh? no estar ilegal porque entonces no lo podéis solicitar y hay que pedirlo en el consulado por lo tanto hay que pedirlo cuando uno está fuera de españa hay que irse al consulado al más cercano a la embajada al consulado de españa de donde viváis y ahí tenéis que hacer la solicitud vale y tienen tres meses para contestaros. insisto tenéis que estar cualificados para el negocio que queréis montar en españa sea de conductor sea de lo que sea no estar aquí en españa ilegales sino por lo tanto tenéis que estar cada uno en vuestros países no tener antecedentes penales en vuestro país y Demostrarle en la solicitud que tenéis el suficiente dinero un poquito para para manteneros aquí en españa y el negocio que vais a montar vale esa es una forma de pedir los papeles para trabajar en españa montando un negocio propio eh, insisto ahora debajo en los comentarios del vídeo os dejo el enlace oficial vale de donde me he estado informando en estos dos días antes de haceros el vídeo la otra forma es si vais a querer trabajar aquí en españa por cuenta ajena vale con un sueldo vale no que montéis el negocio sino que venís aquí para trabajar para alguien qué requisitos os pide el estado español pues lo mismo tener más de 16 años no tener antecedentes penales no estar aquí de forma ilegal por lo tanto también tenéis que estar fuera y que tenéis una preparación para el puesto de trabajo que queréis trabajar aquí en españa y lo más importante una empresa que eh, presente un contrato laboral que os hace eh, firmado por vosotros y por la empresa y es la empresa la que tiene que pedir eh, digamos vuestro permiso de trabajo aquí en españa lo tiene que hacer en la oficina de extranjería de donde vayáis a trabajar aquí en españa en este caso es la empresa que os va a contratar la que tiene que solicitarlo os repito tenéis que ser mayores de 16 años eh, no tener antecedentes penales no ser delincuente no estar ilegal en españa y aportar también eh, un poco la preparación la titulación que tenéis pues, para el puesto de trabajo al que optáis vale y es en este caso es la empresa la que hace la solicitud en la oficina de extranjería que le corresponda aquí en españa de donde esté eh, Ahora os voy a dar alguna cosa que yo he pensado claro esto es difícil conseguir que una empresa te contrate estando fuera porque no vale estar en españa por, y por lo menos ilegal lo que a mí se me ocurre que se puede hacer pues eso lo que hablábamos en vídeos anteriores que os hagan la entrevista por skype y que a un acuerdo con alguna empresa que os quiera contratar otra forma sería pues que cuando estéis aquí en españa de turistas habléis con empresas a ver cuál os puede hacer el contrato y ¿eh? pero luego os tenéis que salir ¿Vale? Porque, insisto, tenéis que estar fuera. No vale estar en España ilegal para pedir eh, los papeles para trabajar legalmente, tanto, tanto sea montando vuestro negocio como trabajando para otro. Por cierto, una cosa que he investigado podría ser una empresa o también podría ser una persona física que os quiera contratar, eh, por ejemplo, como empleada de hogar. Eso sí serviría para pedir los papeles y trabajar legalmente. ¿Vale? Eh, y eh, una vez que bueno y lo mismo aquí el, el estado español tiene tres meses también para contestaros. si os lo da o no os lo, o no os lo da si no os, si pasan los tres meses y no os contestan en los dos supuestos tanto para trabajar vosotros por vuestro con vuestro negocio como para trabajar para una empresa si pasan tres meses y no os han contestado después de hacer la solicitud, entienden que no que nos no lo han dado vale ahí haremos más vídeos de cómo se podría recurrir pero que lo sepáis tienen tres meses para responderos e, insisto quedaros que también os podrían contratar como empleados de hogar vale ahí no tendría que ser una empresa ahí podría ser cualquier particular que os quiera contratar aquí en españa yo lo que veo difícil es cómo estando fuera de españa podéis conseguir a alguien a una empresa a un particular que os quiera contratar y que se vaya a la oficina de extranjería a presentar esto que tampoco es que sea muy complicado porque insisto no vale para los que estáis ilegales en españa vale Vuelvo a repetir podría valer que lo, lo mováis por internet os hagan las entrevistas por skype y ahí comenzáis una empresa en particular que os quiera contratar eh, Contratar sería particular serían como empleado de hogar o, o venir como turista buscarlo y luego volver al país para hacerlo eh, Prisliners mmm, Os darán un permiso para trabajar un año primero ¿vale? en lo que hayáis pedido y luego pasado ese año es muy fácil que os hagan las renovaciones luego hay dos renovaciones de dos años cada una vale se hacen luego una renovación de dos años otra de dos años y ya luego os hacen ya la permanente por último hay una renovación ya que puedes trabajar de lo que quieras el tiempo que quieras y donde quieras en españa que es la permanente ¿vale? la, la primera concesión insisto te la dan por un año luego hay una renovación de dos años otra de dos años y por último ya la permanente la de dos años ya puedes trabajar de cualquier tema en donde quieras de españa la del primer año tiene que ser de lo que has pedido si hay que va a ser para trabajar para empleado de hogar pues ese tendrá que ser de empleado de hogar pues yo que sé en, en madrid pues tiene que estar ahí ese año trabajando ahí luego con las renovaciones ya se le amplía donde quiera pues esa es la información que quería daros hoy en ya os digo que es un vídeo corto eh, a ver, Eduardo, que voy a leer lo que me habéis puesto en los comentarios. Los que veis luego el vídeo, ponedlo en los comentarios del vídeo, ¿vale? Voy a leerlo del chat en directo. Me dice Eduardo, Luis, ¿sabes si en Víctor Ronda te pueden contratar por Skype? Gabriel, quedó en informaros, gracias. Pues mira, Eduardo, eh, no he vuelto a ver a Gabriel porque han pasado 48 horas, pero Gabriel lo está investigando seguro, porque Gabriel es amigo de, de los prislines, es un Prisline también, y, y lo dirá. Ese es una, un camino. Vale, exactamente bien con víctor ronda o bien con otra empresa ahora con la tecnología que hay os pueden hacer las entrevistas por skype y si logras que alguna eh, os quiera contratar con eso ya podéis venir legalmente con lo que os he explicado no es difícil ¿vale? lo, que, lo que veo difícil es eso que os que os hagan el contrato a distancia pero ahora con entrevistas por skype descuida eduardo y todos los que estéis interesados que, que gabriel cuando sepa algo os haré un vídeo os lo comunicaré Vale, estar pendientes y simone fernández buenas tardes saludos desde uruguay buenas tardes a todos Prislines. vale pues nada muchas gracias Prislines. Mm, ponernos las preguntas que queráis vale ponerme las preguntas que queráis que en todo os iré respondiendo todo y, y os agradezco mucho que sigáis el canal e insisto cuando hago entrevistas que por cierto la mayoría son chicas porque es que chicos me cuesta más encontrarlos para que vengan aquí a dar su testimonio les da más vergüenza no sé pero bueno intentar detrás de todo que escuchar que las entre las las personas que os traigo aquí son testimonios reales luego juzgar vosotros mismos si están contentas o no vale hay de todo ya lo veis con papeles sin papeles lo que sí veo que os quiero avisar que el que esté sin papeles no lo puede pedir luego legalmente por lo menos mientras está aquí en situación irregular Vale, entonces, pensaros antes de venir sin papeles, a lo mejor compensa echar la solicitud, esperar los tres meses a ver si os lo dan. Oye, y si os lo dan, genial. Venís legalmente a, a trabajar. Y si no, pues quedaría la otra opción. Yo no os digo nada. Yo simplemente os muestro la realidad. Os dejo los enlaces aquí abajo. Pues muchas gracias, Prisliners. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias a todos. Y, y seguimos en contacto. Chao, chao, amigos. Luis de Chao, chao.